A es un área que está muy ajardinada y muy bien cuidada, pero esto no significa diversidad, biodiversidad real. Entonces lo que queremos es eh, fomentar un tipo de bosque más natural. Hicimos una encuesta abierta a estudiantes de la Universidad de Navarra y también a la gente de fuera. A partir de ahí, seguimos una idea de que este bosque pueda tener usos museísticos, también un uso pues, recreativo. Es que uno de los usos que se dé a la zona, o sea, para las prácticas de profesores de la universidad, o sea, dar clases no solo de teoría, sino aplicar aquí la práctica. En la zona de entrada, con el fin de atraer a más gente, se plantearía la idea de este anfiteatro, que estaría rodeado por varias plantaciones de árboles frutales, con el fin de hacer como una especie de huerto urbano que consiga atraer a la gente, ya que actualmente estamos como muy desvinculados de lo que es la naturaleza y, por ejemplo, muchos niños nunca han visto pues, una manzana en su árbol, solo en el supermercado. Teniendo un parque al lado, que no es una zona muy naturalizada, puede parecer que no concuerda mucho con nuestro proyecto, pero en realidad nos puede servir para llegar a la gente porque al final ellos van a dejar aquí el coche, si ven que estamos haciendo aquí algo o ponemos algo llamativo, pues puede que la gente comience a acercarse y es por eso que hemos pensado poner unas cuantas mesas pues para poder utilizarlas como merenderos o simplemente para pasar un rato... Los pilares metodológicos utilizados fue la pedagogía ágil que está basada en el trabajo en equipo para diagnosticar problemas y construir entre todos de manera colaborativa un proyecto. Esta forma de trabajar no en grupo sino en equipo lo que nos llevó es un poco a diseñar cuatro comisiones de trabajo autónomas, cada una de ellas tenía que generar sus contenidos, sus dinámicas, ¿Esto que hace? Que a la vez aprendan a comunicarse, a defender sus ideas, que transmitan entusiasmo, que se acostumbren a hablar en público. Y cada vez más los alumnos necesitan ¿eh? y reclaman el que pasemos del aula, de esas clases magistrales, de esos bueno, ejercicios magníficos eh, de oratoria, pero necesitamos ver algo más práctico y sobre todo necesitamos darles a ellos oportunidad de que ejerzan ese conocimiento que están, que están adquiriendo. Hemos tenido que trabajar en equipo ¿no? y ha sido un aspecto súper importante al final. Cuando estás haciendo un trabajo entre 17 personas hay que organizarse de alguna manera. Entonces, eh, dividir en comisiones como hemos hecho el trabajo me parece una, una gran idea. Yo creo que tanto las excursiones a sitios de referencia como las aportaciones de tantos profesores que les han ayudado a hacer analítica de aguas, analítica de suelos, interpretar esos datos, han confluido en un trabajo integrado ¿no? que, que ha permitido dar una respuesta de calidad en el proyecto, pero además una respuesta humana y solidaria en la forma de llegar a ello. Y yo creo que eso se nota. Que cumple dos misiones, eh, que, que las dos están al mismo nivel, ¿no? por un lado por supuesto el aprendizaje de los estudiantes eh, y por otro una misión a la sociedad en general. ¿no? En este caso sería quizás la comunidad universitaria, ya que esto está dentro del campus, pero también eh, la ciudadanía de Pamplona, porque este campus no deja de ser un parque urbano. ¿no? Nos encantó la idea porque nos podía permitir dar un dar un paso adelante eh, en esta parte de la gestión del campus. Y ha sido un un proceso muy interesante que además para la universidad está muy alineado con los objetivos que tenemos en sostenibilidad, en la gestión ambiental y paisajística del campus, y que además está muy valorado en los rankings que tienen que ver con, con todos estos aspectos y eh, que afectan a las propias universidades. Y lo bonito de este proyecto que hemos podido ver es que los alumnos han captado muy bien pues cuáles son las necesidades desde diferentes puntos de vista, docente, investigador, y una parte interesante es que han concebido ese espacio también como un lugar de uso para diferentes miembros de la comunidad universitaria. Y en ese sentido nos parece que es un proyecto realista que puede ser punto de partida para su, puesta, su, su ejecución futura. En nuestra cabeza no se concibe la idea de que no llega a realizarse el proyecto, es que tenemos tanta ilusión por él y al final es algo que hemos hecho nosotros, que pocas veces en la universidad puedes decir que has partido tú básicamente de algo de cero. Al final es una asignatura de la universidad y tenemos que aprobarla y sacar buena nota. Pero realmente yo creo que lo que más nos ha impulsado a hacer este trabajo y la motivación extra era que, como ha dicho Paula podemos prestar un servicio a la sociedad. Entonces al final realmente quien nos evalúa no va a ser el profesor, va a ser toda la sociedad y todos los que vayan a hacer uso del área que queremos crear.